Como no me atrevo a valorarme, te critico a ti. Como no soy capaz de quererme, te odio a ti. Vamos a ver, lo primero que... Aquí, esto, las, las plantillas, que son muy importantes, tener ahí una chuletilla para manejarse. Bueno, pues lo primero que quería hacer es eh, formularos una pregunta, y la pregunta es la siguiente. Si, si vuestra casa se está incendiando... ¿Qué es lo que hacéis? ¿Vais corriendo a sofocar esas primeras llamas del incendio o salís corriendo en búsqueda de ese presunto culpable que ha podido provocar el incendio? Me, eh, lo, lo más eh, elemental es ir a sofocar las llamas y que no quede todo calcinado, todo lo que tenemos. ¿no? Eso que es tan simple en esta situación de riesgo, no lo hacemos en nuestra vida ordinaria. Es decir, cuando yo tengo eh, disconfort, cuando yo tengo ira, cuando yo tengo enfado incluso dolor. No me ocupo de mi incendio, me estoy ocupando de los posibles culpables que hay ahí fuera. Y eso lo hacemos mucho. Y esta es una muy buena metáfora, pero no es mía, evidentemente, es de un monje budista que ya no está con nosotros, que es Tan, que hacía la siguiente reflexión en relación a esta metáfora. Cuando te enfades, deja de buscar los culpables fuera. Mira tu ira, cuida tu ira. Cuando sufras, deja de buscar culpables fuera. Mira tu sufrimiento, cuida tu sufrimiento. Qué potente esto, ¿no? Y es algo que no hacemos. Tendemos a poner el foco fuera y lo ponemos muy pocas veces dentro de nosotros mismos. Porque además muchas veces ese enfado, esa ira, esas emociones, ese dolor, nos conecta con circunstancias que hemos vivido antes. Y no prestamos atención a eso. ¿A cuántas veces se ha repetido en mí ese dolor, ese enfado? cómo lo reconozco ahora y antes y por qué se reproduce una y otra vez, qué es lo que tengo yo que aprender de esto. En relación a todo esto del foco, también hay un librito muy interesante que salió en el 2006, es así chiquitín, eh, lo podéis comprar, se lee enseguida. Yo lo he releído un poco para esta ponencia, eh, se llama La ley del espejo es de Yoshinori Noguchi, tengo que mirarlo porque tiene un nombre rarísimo, es un nombre japonés, y va, a cabalga medio camino entre la filosofía budista, constelaciones familiares, un poco coaching también, y es muy interesante, no os voy a destripar nada, no voy a hacer spoiler, pero es un libro muy interesante que lo que plantea es que todo lo que ocurre fuera es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y extraigo dos frases, lo que se manifiesta en el exterior es un reflejo de nuestro interior y se manifiesta para que reconozcamos aquello que tenemos que trabajar, liberar y transformar. Bien, yo he cogido un poco este librito, como os digo, y lo he vuelto a releer y tal, y entonces he estado, los supuestos o las leyes del espejo las he reformulado para entenderlas yo mejor y para poderlas transmitir. Y he hecho el siguiente ejercicio. Primero he cogido cuatro o cinco leyes que son la ley del espejo y yo y luego la ley del espejo y los otros. En la ley del espejo y yo son las emociones, todo lo que me ocurre a mí, lo que me irrita, lo que me molesta de los demás. La primera, el primer supuesto, lo he llamado espejo sombra porque es todo lo que me molesta o quiero cambiar del otro está en mí. Lo que pasa es que normalmente son cosas que no queremos ver, que nosotros mismos desde el inconsciente nos protegemos, las dejamos escondidas porque no nos interesa trabajarlas. Y otra persona nos está mostrando constantemente esos espejos sombra para que lleguemos a trabajarlo de una vez. Y voy a poner un ejemplo. Eh, un día de oficina, un compañero que habitualmente y, y de forma constante, cuando hay un DEF con 2, o sea, muchísimo trabajo, una situación de estrés, de mucha presión de trabajo, eh, hiperreacciona, no tiene ningún control sobre sus emociones, dice lo primero que le viene a la cabeza y desde luego no es, no es consciente de que en ese momento y estando así, en esa situación de descontrol, no puede trabajar en equipo ni puede hacer nada productivo porque ha perdido completamente el control. Y diciendo bueno, claro, a mí me molesta eso, porque yo eso no lo hago. Hmm. Y ahora viene lo bueno. Y si yo os pongo la situación de salida de vacaciones dos horas y media o tres de cola de coches de tráfico, 41 grados a la sombra y tres niños detrás encerrados en el coche y además que la aplicación que habíamos bajado para ver pelis no funciona. ¿Cómo te quedas? La cosa cambia, ¿no? A lo mejor en esas situaciones sí que perdemos el control y este señor que tenemos en la oficina que constantemente está perdiendo el control me está recordando que eso no me gusta porque yo en algún momento también lo hago y también lo he hecho y está ahí para que yo vea lo feo que es y cómo tengo que transformar eso para que no me ocurra bien eh, en este espejo sombra yo he hecho una especie de pequeño apéndice que es el espejo opuesto eh, que es, es lo mismo empieza diciendo todo lo que me molesta o quiero cambiar en el otro y eso opuesto a mí atentos también tengo que trabajarlo porque me molesta y todo lo que me molesta, ya hemos dicho que lo tenemos que trabajar. En este caso, pues también puedo poner algún ejemplo. Por ejemplo, pues una persona que tenga mucha ostentación de, de, del dinero, de la riqueza, ¿no? y que te está mostrando su reloj, su coche, todo lo que tiene. Que a ti te parece hasta soez, no te parece eh, algo como poco elegante. Y dices, no, esto no tiene nada que ver conmigo, a mí esto no me lo han enseñado en mi casa, y yo primero no soy millonaria, y segundo, yo esto no lo hago. ¿Mm? pero tienes que hacer ahí una reflexión a la inversa, es decir, es lo opuesto a mí pero yo entonces ¿qué tengo que trabajar? A lo mejor tu relación con el dinero no es la correcta, no hay un equilibrio no es una, es una, es una relación que tiene cierto componente de prejuicio con el dinero y entonces probablemente no le des suficiente valor económico a lo que haces ni cobres lo suficiente o a lo mejor montas un business un negocio y no lo consigues monetizar suficientemente. Y esa persona está ahí para recordarte que el dinero también es importante, por ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre ahora mismo así a de pronto y que a mí me afecta absolutamente, eh, reconozco, es cuando alguien no saca jamás la cartera tomando unas cañas y unos pinchos. Jamás saca la cartera. Y dices, pero bueno, ¿qué tendrá ahí en vez de una cartera? ¿Tendrá un cocodrilo? A lo mejor le va a cortar las falanges y por eso no. Pues no. Tiene cartera, pero no la saca nunca. Entonces, a ti a lo mejor lo que te está recordando, siendo opuesto, es que tú a lo mejor eres muy suelto con el dinero, por ejemplo. Otro ejemplo más. Y seguimos con los, la ley del espejo y yo. Tenemos también el espejo igual y el espejo ideal. El espejo igual es cuando hacemos a terceras personas lo mismo que nosotros estamos criticando, pero sin darnos cuenta, nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Es... Eh, un ejemplo muy claro, en una discusión. Estoy harto de que nunca me escuches, te pones por encima de todo, solo cuenta tu opinión y solo se te escucha a ti y no escuchas a nadie más. Y si hacemos de nuevo un ejercicio de reflexión y de honestidad personal, en alguna ocasión, en una discusión más subida de tono, a lo mejor hemos, hemos tirado de ese recurso, ¿no? Del ponernos a hablar y no escuchar. Y a lo mejor también esa persona está ahí para recordarnos de alguna manera que todos tenemos una boca y dos orejas para hablar menos y escuchar más. ¿no? Y luego viene este espejo, que es un espejo fácil, es un espejo sencillo. Yo lo llamo espejo ideal y es que todo lo que me gusta del otro, aquí no hablamos de lo que me incomoda o lo que no me gusta, sino que todo lo que me gusta del otro, todo lo que amo en el otro, también está en mí. Es decir, que estoy reconociendo mis buenas cualidades en el otro. Aunque el otro sea un piragüista maravilloso, sea un escalador de primera, o sea, pues un tío muy hábil, valiente, generoso. Esas cualidades, en mayor o menor medida, están en mí. Y este espejo es lo que viene a recordarnos. Y está muy bien, especialmente cuando hay personas que tienen baja la autoestima. A mí me gusta utilizarlo en las sesiones precisamente para esto. Y seguimos con el último espejo, del espejo y, y yo, que este es, este es peliagudo, porque de alguna manera el espejo ego lo que viene a decir es que eh, en algunas ocasiones queremos manipular al otro o controlarlo con expectativas egoístas. Es decir, que estamos poniendo más bien nuestras necesidades y nuestras carencias en el otro. <coughs> Y el, y el ejemplo más claro que se me ocurre para hablar de esto es la pareja, ¿no? Tú conoces a una persona y esa persona te fascina, pones expectativas en esa persona pero ahí estás poniendo también necesidades. Y entonces cuando esa persona se muestra tal y como es y pasa el tiempo resulta que lo que esa persona me está reflejando a mí es decepción, desencanto y frustración. Porque la imagen que yo tenía de esa persona no era la imagen real, sino era la expectativa egoísta que yo había puesto en esa persona. Una expectativa inconsciente, pero que ahí estaba. Y ahora vamos a los otros espejos, que es la ley del espejo y los otros. Y aquí lo que vemos es dos puntos, que son bastante fáciles, yo creo, de, de comprender. Todo lo que el otro me critica, me juzga, a mí, si a mí me molesta, está en mí. Es decir, si tú a mí me llamas desordenada, y a mí me molesta. Bueno, pues a lo mejor es que sí, que soy un poco desordenada y me lo tengo que trabajar. ¿no? Y por otro lado, si todo lo que el otro me critica y me juzga no me molesta, no me mueve un pelo, y yo tengo bastante, en realidad eso quiere decir que le pertenece al otro. O sea que si um, el otro te dice, eres un insolidario, un egoísta y a ti no se te mueve nada dentro o sea, biológicamente ni emocionalmente sientes nada, entonces el egoísmo y la insolidaridad pertenecerán al otro. Esto, esto ocurre mucho en política, pero bueno, no vamos a entrar ahí porque entonces no acabamos, la, no acabamos la ponencia. La ley del espejo en terapia. Bueno, esto era simplemente para hacer un breve apunte de que cuando hacemos sesiones, o yo por lo menos siento que son sesiones de acompañamiento a otra persona, a verla crecer, a a ver esas brasas, sacar algo potente, eh, cada persona que viene, viene a mostrarte algo que tú o estás trabajando o has trabajado antes. Y eso es muy bonito. Y además siempre ocurre así, incluso cuando crees que no es así, ocurre así. Y además también refleja espejos esa persona contigo. A mí, por ejemplo, pues si me viene un paciente eh, o una persona que nunca llega a su hora, que aunque sea online la gente tiene que ser puntual y no llegan a su hora, o te está cambiando la cita constantemente, hombre, por lo menos a mí me está poniendo contra las cuerdas con lo que es el tema de la paciencia. Entonces pues ahí es que yo tengo que trabajar algo. Si se repiten esos pacientes muchas veces, por ejemplo. ¿no? Y luego yo hago una cosa con... O, últimamente intento asociar alguna idea de lo de la ley del espejo con la, con la física, espero que los físicos me perdonen, por favor, los físicos teóricos, y es alguna especie de parangón entre el efecto de la luz, que el efecto de la luz cuando rebota en una superficie reflectante, lo que hace es que se refleja en el mismo ángulo pero en sentido contrario, y a esto se le llama imagen especular, y yo los pacientes veo imágenes especulares también, es decir, y os lo pongo en ejemplos que siempre se ve mejor, es Como no me atrevo a valorarme, te critico a ti, por ejemplo O algo mucho más duro o más triste Como no soy capaz de quererme, te odio a ti Y estas son ese tipo de personas iracundas, que sueltan mucha hiel Que a la primera están sueltando zarpazos Estas personas en realidad eh, tienen una enorme necesidad de amor Y sobre todo la mayor necesidad que tienen es de quererse a sí mismos. Y luego, pues otro ejemplo también muy, muy... Bueno, cuando se habla de los hijos, sobre todo, surge mucho, que es, como no me responsabilizo de mis cosas, te culpo a ti. Como no me responsabilizo de mis, de mis hijos, los culpo a ellos. Y esto ocurre mucho y es difícil de tratar. Pero es verdad que muchas veces hay hijos que nos sacan de nuestras casillas, ¿no? que nos ponen contra las cuerdas, de nuevo uso esa expresión, que nos, nos ponen a prueba los límites. Y es que esos hijos están ahí para mostrarnos algo que no queremos ver y que tenemos que trabajar. Y en el momento que nosotros trabajamos eso, a lo mejor la actitud de ese hijo cambia, o eso que tanto que criticamos cambia, e incluso la relación con ese hijo cambia. Es así de potente esto. ¿Mm? Hay que trabajarse uno y después... Eh, surge la magia. Y bueno, a, hablando un poquito de magia, os voy a proponer un ejercicio. Si por favor tenéis papel a mano, bueno, primero ir pensando, que es interesante, eh, qué personas os irritan, os molestan y por qué. Porque es importante tener esa lista, porque también eso es autoconocimiento. A ver qué es lo que nos molesta y a partir de ahí reflexionar con los tips que yo os he estado contando, ¿no? Y luego vamos a hacer este ejercicio que este no es para hacerlo ahora, yo os anoto cuatro cositas, esto está por supuesto en libertademocional.es, vamos a subir los artículos de todos eh, con respecto a nuestras ponencias para que las podáis revisar y además las personas que estáis inscritas eh, vais a recibir un mail con los enlaces para ayudaros a hacer estos ejercicios o para bucear algo más en las cosas que mis compañeros y yo os estamos contando en este fin de semana de congreso. Mirad aquí en esta plantilla. Lo primero, hacer una lista de las personas a las que no perdonas. Muy potente esto. Espero que no tengáis muchas, por cierto. Hacer una lista de las personas a las que no perdonas. Y elegir una. Y yo incluso diría que si esa persona, si entre esas personas hay un padre o una madre, elegid los primeros. Porque el trabajo que podemos hacer con el padre y la madre cuando no hay perdón, cuando hay eh, desafección, descrédito, desagradecimiento, es porque hay algo muy potente que trabajar. Y cuando lo trabajamos se produce una transformación brutal de la persona, tanto desde el punto de vista de lo que piensa como de lo que siente o de lo que hace, ¿Mm? Así que bueno, elegís esa persona. Y en los siguientes días, porque esto es a fuego lento, como un caldito, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, lo primero que podemos hacer es escribir una carta con los sentimientos que nos provoca esa persona. Sin reprimirte, sin cortapisas, sin baños calientes. Lo podemos acusar de lo que nos ha hecho, contarles nuestros sentimientos. Podemos incluso insultar a esa persona. Queda por escrito y es para nosotros. Por favor, la carta no la enviemos a esa persona, ¿vale? Pues igual la vamos a liar. Bueno, escribimos esa carta con una manera de, casi si me permitís la expresión, de vomitar todo lo que tenemos dentro, irlo soltando. Y a la par, mientras hacemos esto, que es muy terapéutico, vamos a observar qué pasa en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Habrá emociones muy fáciles de identificar, ¿no? la tristeza con el llanto, pero hay otras que no lo son tanto, que de repente sentimos como una piedra, eh, una maraña de, de, de, de, de, de, de hilos en la tripa, cualquier cosa, y, eh, y eso lo tenemos también que liberar, entonces hay muchos métodos para hacer liberación de emociones, en nuestra página libertademocional.es lo tenéis, en, lo tengo aquí apuntado, técnicas para la liberación de la emoción, y si no, os lo vamos a enviar por mail. Porque además hay personas, cada persona sana de una manera distinta. Con lo cual, hay personas que son más visuales, más auditivas, más kinestésicas y cada persona sana de una manera distinta. Así que a uno le vendrá bien, en ese momento que tiene ira cuando está escribiendo la carta, coger un cojín y pegar un grito. A otro le vendrá bien respirar tranquilamente e ir notando su cuerpo mejor, como si hace un ejercicio de yoga, meditación, etc. A otro le irá bien verbalizar. O otro cogerá esa pelota que tiene ahí, que es miedo o es ira, e imaginará que la está sacando. Y eso es muy útil también, porque además sabemos que la mente no diferencia entre ficción y realidad y que es muy sugestiva, con lo cual, en el momento que estamos quitando esa enorme piedra que tenemos ahí, automáticamente sentimos liberación y nuestro cuerpo pues, se siente mucho mejor. ¿Bien? Bueno, pues una vez hemos hecho este ejercicio de la carta, Luego vamos a hacer otra, que puede ser al día siguiente o dos días después, si queremos reposar lo que nos ha pasado, eh, donde vamos a buscar los motivos que llevaron a esa persona a actuar así, conmigo, pero sin juzgar. Por ejemplo, mi padre faltaba mucho en casa, pasaba muchas horas trabajando. Quería darnos una carrera universitaria a todos. No recuerdo haber jugado con él nunca sin juzgar. Y a partir de ahí vamos a hacer otra carta, vais a escribir un libro conmigo, puede ser un bestseller, quién sabe. Eh, vamos a escribir de esta persona todo lo que le podemos agradecer, todo lo que le podemos agradecer. Siempre hay cosas que agradecer, siempre. Aunque sea, he aprendido que esto no se debe hacer porque duele. Pero siempre hay cosas que agradecer. Y um, lo siguiente, y muy potente, a mí esto me gusta mucho porque yo trabajo mucho con, con la voz y me parece una herramienta muy importante de comunicación. Ya lo estamos viendo este fin de semana. Pero además es una eh, herramienta muy potente en terapia de liberación. Porque además dice mucho de quiénes somos. Es una huella dactilar. Eh, entonces, vamos a decir en voz, en voz alta... Um, para mi mayor bienestar y felicidad te perdono por lo que te haya hecho esa persona para mi mayor tranquilidad o para mi mayor bienestar y felicidad te perdono por y lo decimos en voz alta y vemos qué ocurre en nuestro cuerpo de nuevo con las liberaciones y demás <coughs> siguiente frase para mi mayor bienestar y felicidad, te libero de la culpa por haber hecho lo que sea. Liberamos al otro de la culpa. Idéntica frase que la podemos repetir varias veces y liberar también. Y por último, para mi mayor eh, tranquilidad y para mi mayor felicidad, te agradezco y elegimos de la carta de antes las cosas más potentes que nos hayan salido. Y ahora viene la parte que a mí más me gusta y es cuando tenemos que decir en voz alta, que eso ahí no está en las plantillas, perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo. Wow, Este es muy potente, este es muy potente. Porque a veces dicen ¿eh? ¿Yo tengo que decir que ¿Perdóname por haber hecho yo? ¿Yo qué he hecho? Ahí no estamos asumiendo la responsabilidad, estamos siendo más bien víctimas, ¿no? Es muy interesante decir esa frase, si no la conseguimos decir es porque hay que volver marcha atrás y revisar lo que, hemos, lo que hemos hecho en el ejercicio. Si nos cuesta, pero la decimos, liberar lo que acompañe esa frase, porque al final, perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo, es asumir responsabilidad de las cosas en la vida. Y eso es muy potente también. Y otra que también es muy potente es, te quiero y gracias por haber vivido contigo todo lo bueno y malo que nos pasó. O gracias por lo bueno y malo que viví contigo. Te quiero. Y a ver qué pasa otra vez dentro. Y una vez hecho estos ejercicios, podemos hacer la última carta. Para decir, bueno, esta, no hace más que hacernos escribir cartas. Bueno, esta es la última. Es una carta para escribir y qué reflexión hacemos de todo el ejercicio que hemos hecho durante esos días y qué ha pasado. ¿Cómo ha cambiado mi posición perceptual con respecto al conflicto? ¿Qué sentimientos nuevos afloran? ¿Qué distintos son de cómo estaban antes? ¿Cómo veo el conflicto y a esa persona? ¿Qué podía haber puesto yo para que no se produjera? ¿Qué puso la otra persona? ¿Qué podía haber puesto? Y en toda esa reflexión, si al final de esa reflexión podemos hacernos esta pregunta, ¿volverías a vivir lo mismo que viviste? Y la respuesta es, sí, hemos hecho no sabe el dedo, hemos hecho un buen trabajo si estamos ahí no sé, no, no no quiero no querría vivir esto otra vez entonces vuelta atrás en el ejercicio y a repasar porque tenemos que liberar todavía mucho más, porque al final las cosas ocurren y lo siento sé que está muy dicho, pero que es que es, que es verdad que es que tenemos que aprender cosas y ya está, tenemos que aprender cosas aquí no se viene a pasarlo solo bien, se viene a aprender y bueno, una vez terminamos este ejercicio veremos que eh, se producen cosas muy mágicas, sin necesidad de haber hablado con esa persona o incluso aunque esa persona ya no exista, ya no esté en nuestra vida. Ocurren cosas mágicas y lo podéis comprobar. Y os reto que luego nos escribáis y nos lo contéis. Y bueno, por último, me gustaría para despedir esta ponencia, recordaros cuán importante es hacer estos tips para mejorar nuestra relación con nosotros y con los demás. Porque vivimos un momento que es verdad... Que todo el mundo está como muy en la fragilidad, en el miedo, dando zarpazos, hay mucha frustración. Y el mundo lo tenemos que cambiar desde ahí. Esto lo han dicho todos los sabios del mundo que han sido. <risa> tenemos que cambiar lo nuestro para luego cambiar lo externo. Y si tenemos mayor autoconocimiento, pues siempre hay más compasión, más humildad, más paz interior y más empatía, que hace falta muchísimo más empatía con los demás. Me voy a despedir y ya me callo, que hablo mucho con una frase maravillosa de Pema Chodron que yo recuerdo muchas veces cuando hago las sesiones de acompañamiento con otras personas o en mi vida ordinaria, que dice lo siguiente Solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad podemos estar presentes con la oscuridad de los demás La compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida Ahí es, no. esa es la frase. Y ahora no sé si deberíamos dar paso a alguna pregunta.